y realmente es un agradecimiento por los trabajos que hemos recibido durante este, este año eh, también por la salud de nuestra familia, de nosotros mismos y, y toda esa cuestión esa, y hace 21 años que estamos realizando esta actividad eh, desde el 2000 que estamos peregrinando eh, somos artistas y nos dedicamos a, al, al arte y entonces de esta manera decidimos realizar el... Eh, anteriormente éramos más uh -huh. éramos seis compañeros que veníamos peregrinando uh -huh. pero algunos desistieron entonces nosotros seguimos Somos primos Nosotros hacemos en fiestas infantiles, uh -huh. eventos sociales, casamientos, 15 años hacemos personajes de mimos, sanco malabares, Acrobacia de todos